Buenos días, amigos. Este vídeo trata sobre la realidad ampliada, los focos del multiverso, del doctor o, bueno, del uh, científico, en este caso, porque lo he estudiado científicamente, uh, Frank Kappel. Frank Kappel. Uh, Una cosa es aceptar un concepto como creencia y otra muy distinta, es hacer un descubrimiento por experiencia propia. Exacto. La era de las creencias y los dogmas han llegado a su fin. Llegó el tiempo en que cada uno sepa por propia experiencia qué sucede después de la muerte y cómo funciona la consciencia. No hace falta que te unas a un culto o grupo esotérico, que sigas a un gurú o maestros, ni que creas en dogmas o, ni, o filosofías. Solo necesitas proyectarte a la realidad ampliada. Te animamos a que te conviertas en un explorador astral. Hace 500 años, un puñado de valerosos exploradores atravesó el océano en busca de un nuevo continente, una tierra misteriosa, oculta por un mar sin explorar, el que, del que no existían mapas algunos. Muchos consideraron este viaje como una pérdida de tiempo y de recursos. De hecho, la civilización moderna se había desarrollado durante siglos sin este tipo de exploración. Contra todo pronóstico, este grupo de exploradores se arriesgó a seguir impulsados hacia lo desconocido por un ardiente deseo de descubrimiento. En la actualidad estamos ante el mismo tipo de exploración pero no en el mundo de lo físico, tenemos un océano de energía sin explorar, en espera de ser conquistado por quienes poseen o posean la, vis la visión y el valor suficientes para ir más allá de los límites de sus horizontes físicos. En este momento, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ir más allá de las fronteras de lo físico y de convertirse en un explorador astral. Todos podemos compartir las fantásticas aventuras de lo que ya los han logrado, de los que ya los han logrado. Todo comenzó con Robert Monroe, a finales de la década del 50. Monroe, vicepresidente de programación de la cadena radial Mutual Broadcasting System, tuvo una experiencia que le cambiaría la vida. Era una tarde de domingo, en la primavera del 58. Monroe recién regresaba de dar un paseo por un... en un planeador y permaneció tirado en el sofá a la hora de la siesta. De pronto sintió unas vibraciones, luego su cuerpo quedó clavado en el sofá sin posibilidad de movimiento. La experiencia se repitió otras nueve veces y pronto Monroe concluyó que en que padecía alguna enfermedad probablemente un tumor en el cerebro, sin embargo su médico personal descartó esta posibilidad. El diagnóstico era mucho más benevolente, Monroe padecía algún desorden psicológico producto del exceso de trabajo. Le prescribió tranquilizantes, menos comida y más descanso. Pero las vibraciones continuaron durante unos meses hasta que algo cambió en la vida de Robert. Una noche mientras estaba acostado en la cama pensó en volar en, en su planeador. Rep repentinamente sintió que rodeaba, contra, rotaba contra un piso chato en donde sobresalía una fuente. Pronto notó en realidad que ese piso era el techo de la habitación y que la fuente en cuestión era la araña de candelabros que colgaba. En ese momento miró hacia abajo y vio a su mujer, que su mujer estaba durmiendo con un hombre. Se acercó y notó que ese hombre era él mismo. Aunque Monroe creyó que estaba muerto, lo cierto es que estaba experimentando una experiencia fuera del cuerpo, pero él no sabía, no sabía qué estaba sucediendo. Se hizo tratar con dos psiquiatras y después de un tiempo llegaron a la conclusión de que se trataba de eso, experiencias fuera del cuerpo. Con el tiempo llegó a controlar esas experiencias y comenzó a explorar el mundo astral. Robert Monroe formó un grupo de investigación que empezó a estudiar métodos y técnicas de aprendizaje acelerado a finales de los 50. Nace así el Instituto Monroe. Las investigaciones del instituto llevó a descubrimientos notables referente a la naturaleza de la consciencia humana. En 1975 Monroe patentó el EMIC-SYNC, una tecnología de sonido que proporciona la oportunidad de conseguir metas personales al facilitar y apoyar un estado de mente-cerebro enfocado, altamente productivo y coherente que facilita las experiencias fuera del cuerpo. A principios de los 70, el estudio Monroe evolucionó del grupo original de investigación y empezó a llevar a cabo seminarios para dar la posibilidad a otros de hacer su propia exploración de la consciencia. Estos seminarios se presentaron en varios sitios en los Estados Unidos y en el extranjero hasta el 1979 cuando Monroe construyó unas instalaciones permanentes en las afueras de las montañas Blue Ridge de Virginia. Esta metodología basada en la idea del cerebro enfocado, altamente productivo y coherente, no contiene dogmas, ni se casa con ningún sistema de creencias, ni religión, ni punto de vista político ni social, debido a que los métodos facilitan sin rozar sin forzar y el participante siempre ejerce su libre albedrío. Miles de personas han asistido a estos programas residen residenciales, a estos programas residenciales, y millones por todo el mundo se han beneficiado de los ejercicios del aprendizaje en CD. Monroe hizo descubrimientos fascinantes sobre las vidas después de la muerte y la estructura de la conciencia. Miles de personas han reproducido su trabajo y descubrieron lo mismo. Una de estas muchas personas fue un inglés llamado Frank Keppel. Frank no solo confirmó los hallazgos de Monroe, sino que fue más allá e hizo nuevos descubrimientos. Esta página está dedicada a difundir los descubrimientos de Frank Keppel. Vamos a exponer su técnica de base y los ejercicios emisync para que todos puedan explorar los eh, territorios de la realidad ampliada. Para esto no se requiere ninguna habilidad especial ni ningún don. Solo hace falta que lo tomes en serio y tengas perseverancia. Comencemos la aventura. Como podéis entender a estas alturas, amigos, sigo estudiando a Corrado Malanga a William Criado y a Monroe y a Frank, entonces me he topado con este punto de, de estudio y lo quiero compartir con todos vosotros. La realidad ampliada. Aquí tenemos la intención de proveer una vista general del modelo de Frank Keppel, de la realidad astral o como él la llama, la realidad ampliada. Los descubrimientos de Frank consistentes, concernientes a un rango de temas relacionados, también han sido incluidos para así proveer un recurso completo para aquellos que desean aprender acerca de la contribución de Frank a la investigación sobre la vida después o la vida después de la vida. El trabajo de Frank fue construido sobre la investigación pionera de Robert Monroe y provee una actualización a ella. El nuevo modelo de Frank es de importancia crítica y merece ser promovido. Acerca de Frank Keppel Frank Keppel fue un investigador inglés, quien tuvo un interés de larga data en la aplicación teórica y práctica de la proyección y exploración astral. Las experiencias extracorpóreas y áreas relacionadas de estudios de después de la vida Él se graduó en electrónica y trabajó como consultor científico por muchos años antes de su retiro temprano en el sur de Francia para así poder concentrarse completamente en su investigación. Frank se interesó primariamente o primeramente en los estudios de después de la vida y el trabajo del investigador astral pionero y autor, Robert Monroe, cuando él se cruzó con uno de sus libros en una librería de segunda mano, hace 25 años, atrás. En un antojo, Frank decidió leerlo, ya que él pensó que el autor estaba completamente loco o algo parecido. Frank no aceptó ciegamente lo que Monroe escribió, tampoco lo desechó automáticamente por completo. Su perspectiva científica lo guió a poner a prueba los hallazgos de Monroe al intentar reproducir su trabajo. Solo entonces podría estar satisfecho de que Monroe estaba verdaderamente en algo. Poner a prueba las cosas es lo que yo hice con Krishnamurti. Frank no solo reprodujo el trabajo de Monroe, sino que llevó los límites de la investigación de Monroe incluso más allá. En los años recientes, Frank ha pasado mucho tiempo contribuyendo a los foros de discusión de pulso astral, donde aportó una riqueza de información y consejos inevaluables. invaluables para muchos. Frank ha fallecido, pero se espera que la información que ofrecemos en esta página pro provea una vista general detallada de su investigación para que las personas continúen contribuyendo sobre su trabajo en el futuro de la misma manera que él contribuyó sobre el trabajo de Monroe. La investigación moderna en la realidad ampliada recién está comenzando. Lo que sigue es Frank con sus propias palabras. Introducción. Hay una realidad ampliada. Les presentaré un modelo de su estructura. Mi modelo difiere de las ideas de la mayoría de la gente respecto a esta materia. Pero esto es así porque dejo de lado todo el misticismo inherente, por alguna razón extraña, que, que, por alguna razón extraña, se ha aferrado a este tópico. En esencia la estructura de la realidad ampliada es bastante sencilla de comprender, una vez que entiendas las varias reglas básicas que se aplican a ella. Entonces todo empieza a tener sentido. Investigando acerca de la realidad ampliada, del astral, en ocasiones cuando me he topado con alguno de los viejos trabajos místicos, puedo, facilita uh, puedo facilitarme ver de dónde provienen. Me sorprendió bastante el hecho cuán bien lo hicieron los exploradores pioneros. Pero el gran problema es que la estructura básica está casi completamente perdida bajo cada capa de condicionamiento místico. Cualquier persona ordinaria leyendo, leyéndolo no podría ser capaz de encontrarle sentido. Pero como yo sé cómo está estructurada la realidad ampliada, el astral, puedo separar todas las asunciones, asunciones raras de las partes que sí son correctas. La meta es presentar un modelo que la gente puede entender, pueda entender. Los místicos se jactan en el misticismo, ya que por su propia naturaleza no sería misticismo si la gente ordinaria pudiera entenderlo. Siempre lo digo, nada místico, nada inalcanzable. Así puedes tocarlo con tus manos, porque estamos hablando de nuestra propia naturaleza. Necesitamos avanzar más allá de las meras creencias y empezar a hablar de lo que realmente es. Los personajes religiosos siempre me bombardean con lo mismo, siempre me desafían confrontando mis ideas en contra de las suyas, tratan de convencerme de que mis creencias no son más válidas que las suyas. No, no es de ahí de donde provengo, yo no estoy presentando mis creencias en la materia y el desfase no es ningún tipo de religión alternativa. Todo lo que digo no me lo contaron, sino que lo he experimentado. Mi meta es informarte, informarte de, que, de qué es lo que abarca la realidad ampliada y hacerlo de la manera más precisa posible. Que la religión tenga algo que ver con la realidad ampliada es difícil para mí imaginarlo. Una persona un día me dijo una persona me dijo un día, ¿cómo puedes saber algo cuando ni siquiera crees en Dios? El asunto es que a pesar de eso, a pesar de no creer en Dios, entiendo por qué la gente llega a creer en la noción objetiva de un creador. Todo tiene que ver con la forma en que el foco 4 de la consciencia está estructurado. Yo hablaré de esto más adelante. Pues la experiencia del foco 4 es un concepto bastante avanzado. Hay mucho que necesito explicarte primero. Todavía no sé por qué los místicos y religiosos piensan que de alguna manera tienen un monopolio total sobre este tópico. Yo no tengo ni una pizca de religioso o místico. Nunca la he tenido, ni la tendré. Soy un científico. Soy un, no, no un místico. Los personajes místicos y religiosos con los que he hablado simplemente no han experimentado nada. Todo lo que han hecho es aprender varios pasajes de cualquier Biblia, libro, documento. Que hayan elegido creer y que representa una verdad que se acomode a ellos y lo presumen como conocimiento. Todo lo que es abordado en la materia. No tenían ninguna experiencia en práctica. O ninguna experiencia, experiencia práctica. Lo han aprendido de libros. En mi opinión, eso no los acredita. Yo casi no he leído nada sobre este tópico. Solo los libros de Monroe y el Astral Dynamics por Robert Bruce. Por Robert Bruce. Estoy en deuda con Monroe por darme las pistas que necesitaba para seguir a sus huellas. Esto me evitó pérdidas de tiempo y me impulsó hacia, a hacer aún más descubrimientos sobre la realidad ampliada que quizás no hubiera podido hacer de otra manera. O precisamente en el periodo de tiempo que lo hice, si lo vemos de esa manera. El modelo de focos lineales de Monroe me sirvió muy bien por bastantes años, pero fue lo frustrante de mis intentos de ir más allá del enfoque 27 del modelo de Monroe lo que me dirigió a desarrollar el modelo de desfase de la consciencia que les presentaré aquí. ¿Cómo empezó todo? La gente me pregunta… ¿Vamos a ampliar un poco más la letra? La gente me pregunta esto frecuentemente. Me encontré con una copia de The Journey Out of Barry de Monroe uh, hace como 27 años. Sucedió que miré a la, en la ventana de una librería de la nueva era, del New Age, que había abierto en Siswick, en el este de London, donde vivía este tipo. El libro estaba ahí en el escaparate. No sé qué me hizo comprarlo, todavía tengo ese libro. De cualquier manera, después de comprarlo, lo leí un par de veces y me hizo pensar. Pensé que Monroe estaba loco, o que se había encontrado con algo importante. Así que le di a esta técnica una prueba, o lo puse a prueba, y para mi sorpresa empecé a obtener algunos efectos definitivos. El resto, como se dice, ya es historia. Con respecto a la estructura de la realidad ampliada, aunque eh, en un sentido está ordenada lógicamente y es bastante sencilla de entender para la persona ordinaria, después de todo, si yo puedo entenderlo entonces la mayoría debería empoderar también, hay algunos aspectos sobre ella que son increíblemente vastos y están totalmente más allá del conocimiento o, o explicación. Bueno, por el momento es así, podría escribir un libro sobre alguno de los aspectos más explicables, por ejemplo, y nadie me entendería. Lo catalogarían solo como tonterías sin sentido, incoherencia sin valor, de un lunático delirante, y no los culparía, ni por un instante, pues yo pensaría de la misma forma, si realmente no hubiera experimentado lo que he experimentado. Así que, empezaremos desde el principio. La realidad ampliada, una vista general. Muchos acercamientos místicos tienden a referir que todos los uh, mundos astrales, planos y similares tienden a existir más allá de nuestro mundo físico. La realidad es que todos esos mundos planos incluyendo el físico, son de hecho partes inseparables de un mismo espectro entero de consciencia, entretejido. Yo llamo a la totalidad de nuestra consciencia. Yo llamo a la totalidad de nuestra consciencia. Cuando todo está incluido en conjunto, la realidad ampliada. Así que el astral sería una parte de esta realidad ampliada y el mundo físico sería otra parte de esta realidad ampliada. Así que la realidad ampliada incluye la totalidad de nuestra consciencia, a medida, bueno, nuestra consciencia, pero quizá la consciencia de nuestro ser esencial, que se manifiesta en muchísimas líneas de tiempo, esos puntos coherentes o conscientes que menciona David Aik, que son mis otros yoes en otras líneas de tiempo. Pero que no son yo, son otros focos como yo, otros aspectos físicos del ser o de la entidad, identidad esencial que soy, que somos todos nosotros nuestros focos, pero que no somos cada... yo soy mi mi, mi foco. Bueno, no me lío. Uh, creo que se me ha entendido, pero... ¿eh? A medida que estamos concentrados primariamente en el mundo físico, nosotros verdaderamente percibimos el físico. Esto nos guía a pensar que el resto de la realidad ampliada está en, otro, en algún otro sitio. Esto es incorrecto, la realidad ampliada es de hecho todo aquí. El factor crucial es que hemos elegido concentrar nuestra percepción en un área específica del completo espectro de la consciencia para el propósito de recolectar experiencia. Ahora la, Ahora la realidad ampliada está dividida en cuatro áreas primarias, que he etiquetado como foco 1, 2, 3 y 4. Usted puede llamarlas como desee, la etiqueta que usted le ponga es irrelevante para que se entienda más fácilmente. Sin embargo, necesitamos nombrarlas de forma tal o de tal forma que sea simple y lógico. Bien, entonces la consciencia está dividida en cuatro áreas. Alguien me preguntó recientemente si había algo más allá del foco 4, ejemplo, foco 5 o algo parecido. La respuesta es, de acuerdo a mi conocimiento, dentro de un sistema particular hay solo cuatro áreas primarias. Pero la conciencia no termina allí, la conciencia es infinita, puede haber un número infinito de otros sistemas, ya sea como el nuestro o quizá muy diferentes. Pero concentrándonos en la estructura de números, pero, pe, pero concentrándonos en la estructura de nuestro sistema en particular. Pero concentrémonos, carajo, pero concentrémonos en la estructura de nuestro sistema en particular. Nuestro sistema puede ser dividido en foco 1, foco 2, foco 3 y foco 4. Juntos ellos, juntos ellos forman la totalidad de nuestro continuum. Continuum de consciencia, vale, la iluminación llama continuum a la, a la mente, al continuum del movimiento, que no cesa nunca. O todo lo que es, al menos en nuestro sistema. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio continuum de consciencia que existe a través de estas cuatro áreas. Ok, entonces aquí está uno de los aspectos más importantes que debes entender. Cuando yo digo que hay cuatro áreas primarias en nuestra realidad ampliada, yo quiero que tú te des cuenta completamente, más allá de toda duda, de que estas áreas no son lugares. Estas son focos de atención a lo largo de nuestro propio continuum de consciencia. Monroe fue uh, un pionero en esto y él fue la primera persona que yo conozca que se dio cuenta de que esas áreas eran de hecho focos de atención y no lugares. De ahí el término enfoque, junto con los números que usaba Monroe, como por ejemplo el enfoque 10, enfoque 21, etcétera. ¿Por qué enfoque? Podrían preguntar. Bueno, esta es la razón. Utilizaremos la palabra enfoque cuando se haga referencia al modelo de Monroe para no confundirlo con los focos de Frank. Ahora nuestra realidad ampliada está partida en cuatro áreas primarias y cada una uh, tiene lo que se llama su foco primario. Cualquiera que esté leyendo esto dentro de lo físico, foco 1, tiene su foco primado, uh, primario fijado en lo físico. Cuando nosotros nos proyectamos nuestro foco primario no cambia. Nosotros podemos cambiar nuestro foco de atención, pero nuestro foco primario permanece siendo el foco uno. Piense en su foco primario como su foco hogar, si le gusta. Digamos que usted vi, eh, visita a un amigo en otra dirección. Durante la dura duración de su visita, la dirección de la ubicación de su amigo se ha convertido también en la dirección de su ubicación. Pero eso es solo durante la duración de su visita. La dirección de su hogar permanece siendo la misma. Solo ha cambiado la dirección temporalmente, o de dirección temporalmente. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos proyectamos. Nuestro foco primario sigue siendo el mismo. Pero nosotros cambiamos temporalmente nuestro foco de atención hacia otra área de nuestro continuum de consciencia. Algo no me dejaba, no me dejaba eh, continuar leyendo y me producía picor en la garganta. Entonces me he hecho un, un agua con hierbas suecas para <coughs> atenuarlo y así poder seguir leyendo. Lo que pasa es que de vez en cuando tengo que echar un trago. ¿Mm? Durante el tiempo que nosotros estamos vi eh, vivos dentro de lo físico,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 alguna extraña y alocada teoría que inventé un día. Lo que les estoy diciendo es como es. Todo lo que les estoy mostrando <coughs> lo he experimentado de primera mano. Con un poco de esfuerzo <coughs> y un poco de práctica de tu parte, también tú puedes experimentarlo. Ignora a aquellos que reclaman que debes alcanzar un nivel particular de encarnación antes de que puedas acceder a las áreas más elevadas. Nosotros, de hecho, ya empleamos toda la consciencia. Cada uno de nosotros tiene exactamente la misma estructura subjetiva. No hay tal cosa como, como que algunas personas son más avanzadas que otras. De hecho, las personas que han tenido los más duros y más difíciles tiempos en transición tienden a ser los tipos altamente religiosos y profundamente espirituales. Ellos simplemente se quedan muy atascados en sus propias construcciones de creencias y terminan caminando con pesadez por el barro astral, como lo llamo yo. <coughs> Uno de los grandes beneficios Uno de los grandes beneficios de conocer esta organizada red, eh, eh, uno de los grandes beneficios de conocer cómo está organizada la realidad ampliada, es que cuando mueres, tú sabes exactamente dónde te encuentras y qué hacer exactamente, pero hay muchos otros beneficios que se pueden también ganar de esto mientras estamos vivos. En la traducción está un poco extraña, ¿sabes? No es muy fluido. Ahora hay cuatro áreas primarias y actual. Y tú actual, y tú y tu actual foco primario es el foco uno. Bueno, también es que yo estoy leyendo fatal. También quiero que pienses que estas áreas primarias están entrelazadas una con otra. Ellas no están afiladas o enfiladas en una grande y larga línea. Todas ellas están continuamente entretejidas y conectadas. Recuerden que no son lugares. Por ejemplo, en lo físico pueden estar en un pueblo. Entonces van camino abajo hasta el próximo pueblo. Estas áreas no son así. Todas ellas están hermanadas y entrelazadas con las otras. Debido a esto, es perfectamente posible experimentar dos o más áreas primarias de una sola vez, simplemente cambiando el foco de tu atención. Tú no tienes que viajar a ningún lado, dentro de lo físico tenemos tiempo, espacio y distancia, pero una vez que tú pongas tu pie afuera de lo físico no hay tiempo, entonces no hay espacio ni distancia. Pero eso no es para decir que no perciben la idea del espacio <coughs> y la distancia acopladas a una semblanza del paso del tiempo, sino que esas nociones son meras herencias de haber vivido en el mundo físico, y de hecho no son reales. Muchas personas me preguntan cómo viajo de un área a la otra. No lo hago, porque no hay espacio por el cual viajar. Yo solía tener dificultades en navegar por la realidad ampliada, entonces un día caí en la cuenta. Las dificultades que estaba teniendo no fueron porque la navegación era dificultosa. Mis dificultades venían porque estaba fallando en darme cuenta de cuán fácil era. Estaba tratando de viajar de un punto A hasta un punto B, como en lo físico. En otras palabras, estaba tratando de viajar por el espacio como si hubiera una distancia y no había tal cosa. Todo en la, re en la realidad ampliada está contenido dentro del mismo punto. Entonces, si estás en un lugar, estás en todos los lugares al mismo tiempo porque no hay espacio. Por esto es que he dicho que todos ya ocupamos toda la consciencia. La única diferencia está en tu percepción objetiva de lo que te rodea en términos de dónde a lo largo de tu continuum de consciencia. Estás, enfocado, estás enfocando tu atención. Y eso trae de nuevo lo que estuve diciendo al inicio. Esas áreas no son lugares. Ellas son focos de atención. Estás comenzando a ver ahora por qué esas áreas no son lugares. Voy a hacer una pausa y dar de comer a unos pájaros que están en la terraza demandándome comida. Tenía un poco de bizcocho en el frigo y les he picado un poquito en un plato. Bueno, foco uno. Entonces, todo lo que conocemos es el foco 1 de consciencia. Es lo físico. El foco 1 incorpora lo que yo llamo la fisicalidad ampliada. Esto podría incluir la región de la que, que algunos llaman la zona de tiempo real. Zona de tiempo real, Z -E -E ZTR. Personalmente me desagrada usar el término zona de tiempo real ya que no hay tal cosa como tiempo real y no es una zona, pero de nuevo, pero de nuevo, eh, pero de nuevo entonces veo esto con un aire científico y en ciencia tienes que ser congruente hacia aquellos términos que usas y poner en orden tus definiciones. Para ser, honesto, no puedo, para ser honesto, no puedo ver la razón de proyectarse dentro de la uh, ZTR o la fisicalidad ampliada. Aparte del valor novedoso, no hay mucho que puedas hacer y aparenta ser un montón de esfuerzo para un pequeño retorno. Debido a eso, vamos a comenzar el foco 2 de consciencia. <coughs> foco 2. El foco 2 de consciencia es lo que se conoce comúnmente como los, eh, por, por los psicólogos como el subconsciente, pero no hay nada de subconsciente en ello, o no hay nada de sub en ello. El foco 2 es donde la mayoría de las personas tienen sus sueños, sus sueños lúcidos, su proyección astral, su reunión con todas las formas de demonios y maldades, etc. El foco 2 de consciencia. Contiene todo tipo de facultades personales como tu memoria y tu imaginación. Sin el foco 2 de consciencia, nosotros simplemente no podríamos pensar racionalmente o crear nada dentro de lo físico. Este contiene todas las construcciones de creencias a las cuales hemos, nos hemos suscrito. Y este último punto es muy interesante. Tú puedes de hecho proyectarte dentro del foco 2 de consciencia y ver representaciones objetivas de las propias construcciones de creencias que mantienes, sin embargo, abordando el hecho de que las personas piensan típicamente que esta área de consciencia para ellos, la astral, es un lugar separado, el astral se convertirá de hecho en cualquier cosa que creas que es. Este simple hecho increíblemente ha sido la fuente de cientos de años de confusión referidos o referido a la realidad ampliada o el astral. El problema ha sido siempre simple, o simplemente que los místicos siempre pensaron que ellos se estaban proyectando a algún lugar fuera de ellos mismos. Sin embargo, como lo están viendo ahora, dentro del foco 2 de consciencia, están las representaciones objetivas de tus propias construcciones de creencias. Entonces, si de hecho creen que el astral está repleto de demonios y maldades, entonces demonios y maldades es lo que percibirán, porque lo que están viendo son las representaciones objetivas de sus propias creencias. Las personas tienden o tienen la idea de que el astral es un lugar mágico y extraño, donde tienes todos los efectos de Alicia en el país de las maravillas, como que tus pensamientos se manifiestan en la vida real. Muchos místicos simplemente aceptan esto como un don y guían a las personas a pensar que ellos podrían simplemente reunirse con todos los tipos de demonios, oscuridad y peligros. Pero esas personas alguna vez se detuvieron a analizar, incluso por un momento, por qué sus pensamientos se manifestaban. ¿Por qué hay tal cosa como el efecto de Alicia en el País de las Maravillas? Solo cuando miras la situación desde un punto de vista científico, intentando darle un sentido objetivo a ellos, es cuando te das cuenta de la simple razón del por qué surge este efecto. Por casi cinco años he luchado con esta pregunta. He combatido toda clase de demonios y maldades. Y he matado dragones en abundancia. Entonces, un día caí en cuenta: el pensamiento es igual a la acción. Eso era. Estaba en un lugar donde el pensamiento equipara a la, se equipara a la acción. Recuerdo claramente el momento, incluso al día de hoy, 18 años después. Pero fue eh, pero pero mucho después que me di cuenta precisamente por qué los pensamientos se igualan a la acción en esta extraña y maravillosa clase de lugar llamada el astral. ¿Por qué pensamientos es igual a acción? ¿Por qué pensamiento es igual a acción? Es simple. Era porque estaba proyectando en mi propia mente. Porque me estaba proyectando en mi propia mente. En otras palabras, estaba ofreciéndome a mí mismo el conocimiento objetivo de mis propias acciones subjetivas internas. Es simple. Este simple descubrimiento me guió a un viaje asombroso de hallazgos a través de mi propia mente. Fue verdaderamente fascinante el cómo aprendí a conocerme a mí, a, a, a, a conocerme a mí mismo. ¿A, mismo? a mí mismo, imagino, desde dentro hacia afuera, por así decirlo. Fue, repito, fue verdaderamente fascinante el cómo aprendí a conocerme a mí mismo desde dentro hacia afuera, por así decirlo, wow. Si tenía un problema podía pararme dentro de mí mismo y encontrar una probable solución. Además, fue desde este descubrimiento que pude saber acerca de la forma en que lo subjetivo y lo objetivo se traducen en términos de consciencia y en términos de energía. Este último descubrimiento me ha ayudado desde entonces a hacer profundos hallazgos acerca de la realidad ampliada. Foco 3. <coughs> el foco 3 es incluso más interesante. Esta área de consciencia es un término colectivo que incorpora los enfoques de Monroe 23, 24, 25, 26 y 27. Esta región presenta todos los infiernos, huecos, cielos, huecos y todo por el estilo. El enfoque 27 de Monroe representa el nivel superior de mi foco 3. El foco 3 es donde todo, todos vamos cuando morimos, ejemplo, después de la muerte física nuestro cuerpo primario, nuestro foco primario, se cambia del foco 1 al foco 3, y se vuelve nuestro foco primario el 3, que también se conoce como el área de transición, por razones que serán explicadas en su debido momento. El foco 3 es lo que llamo un área común, de nuestro continuo de consciencia. Esto significa que a diferencia del foco 2, el cual es solamente nuestro y puede ser experimentado por nosotros mismos, nuestra área de foco 3 de consciencia se entreteje con la consciencia de todas las personas. Podemos compartir las áreas de consciencia de foco 3 de, de otros e interactuar con ellos. Imagino que podría visitar a mi padre eh, que aún vive y comunicarme con él astralmente en este foco 3. Continúo. Cuando te paras en el foco 3, entonces encontrarás que es muy parecido a lo físico. Aquí puedes conocer a personas en un sentido totalmente objetivo, exactamente como lo puedes hacer mientras estás en lo físico. Dentro de esta región, es obvio que esas personas no son meras creaciones de tu propia imaginación. Es tan obvio como que las demás personas no son meras creaciones de tu imaginación dentro de lo físico. Hay billones de personas en medio, en el medio, hacia las ramificaciones superiores, todas interactuando una con otra en un sentido objetivo, de la misma forma que todos lo hacemos en lo físico. Las ramificaciones superiores en, del foco 3 son verdaderamente muy parecidas al mundo físico, incluso de hecho es mejor que lo físico, en la ramificación superior. En mi mente lo llamo suprafísico, algo parecido a lo físico con, estereo, con esteroides. En el foco 3 Encontrarán una casi infinita variedad de ambientes diferentes que las personas han creado por ellos mismos para vivir, tanto deliberadamente como no. Muchos de ellos, de esos ambientes, son maravillosos y hermosos. Algunos son aburridos y otros son horribles. Cuando las personas crean objetos y entornos en el foco 3, estas cosas permanecen hasta que son removidas por ellas mismas. Por eso es posible llegar a una ubicación que fue olvidada hace mucho por su propio, propio creador. Puede haber incluso unas personas frecuentando el lugar. Crear cosas en el foco 3 es un tanto extraño o engañoso, quiero decir. Ya que esto involucra el proceso de creación subjetiva, con práctica puedes agarrarle la mano. Con la práctica puedes cogerle el tranquillo, quiere decir. Nota: Una de las reglas más fundamentales de la realidad ampliada que debes abordar es la regla de lo similar atrae a lo similar. Esto es importante para poder entender los millares de mundos del foco 3. Después de la muerte física, las personas con creencias y valores similares tenderán a atraerse hacia los entornos en el foco 3, poblado por aquellas creencias similares. Sus creencias colectivas crearon esas áreas. <coughs> más aún, <coughs> ellos tenderán a quedarse allí hasta que tengan un cambio fundamental en sus creencias y/o valores. Que ese punto, ellos. Eh, en, que ese, en, en que ese punto, ellos eh, se moverán hacia las regiones más altas del foco 3 donde las personas están felizmente libres de las creencias dogmáticas. Son las regiones etiquetadas como Enfoque 27 por Monroe. El enfoque de entornos en estas regiones superiores es enorme. Allí encontrarán muchos de los entornos descritos por Monroe, tales como el parque, el centro de revisión de la vida y otros. Solo para aclarar. El foco 3 es enorme. Por así decirlo, he interactuado con 2.000 personas en las ramificaciones superiores. Las personas, muy improbablemente, el 1% o el ciento, quizás mirando más cercanamente, realmente no tengo forma de saberlo todavía. Hay tanto por explorar allí. Foco 4. El foco 4 es un verdadero mentes. Este es el final superior de nuestro continuum de conciencia. Es pura energía subjetiva. Cuando ingresamos en el foco 4, nos convertimos en nuestro propio ser animado, ampliado. Este es el objetivo final del foco 3. Ahora te das cuenta por qué el foco 3 también se llama el área de transición. El foco 3 nos permite prepararnos a nuestro propio ritmo, sean cientos o miles de años en algunos casos, para eventualmente nuestro cambio primario hacia el foco 4. El foco 4 primario de consciencia es la fuente subjetiva de todas las acciones de la consciencia. Verán la energía de nuestras acciones. <coughs> mm. Tienen que ver de algún lado. Verán, la energía de nuestras acciones tienen que venir de algún lado. Nosotros no creamos simplemente algo desde desde la nada. Una idea, por ejemplo, es una acción en la consciencia. Esa energía con una dirección en particular, podríamos decir. Ahora esa acción energética tuvo que, que tener una fuente en algún lado, en el sentido que la energía en bruto no vino simplemente de ningún lado. Cuando nos miramos a nosotros mismos en términos de energía, lo que esencialmente somos es un transductor energético humano que convierte la energía subjetiva en bruto en energía objetiva convirtiéndose en todos los tipos de descripciones. Cuando nos proyectamos dentro de la realidad ampliada, cada uno de nosotros, nos ubicamos típicamente a nosotros mismos en la posición o anticipación de enfrentar objetos. Pero cuando ingresas en el foco o al foco 4 primario, abandonas todas las nociones de cosas y comienzas a unirte con la energía subjetiva subyacente de cosas. Eh, esta energía bajo cuerda, por así decirlo se dividirá finalmente aquí y allá, de nuevo todo esto es una forma de hablar y creará una cosa. Esa cosa podría ser una pelota de fútbol, un ser humano, una casa, una planta, una jirafa o cualquier otra cosa. Ahora, unirse a la energía no quiere decir que te estás uniendo a una vasta pileta de nada. Al contrario, típicamente te unes con una acción específica de energía. Supongo que podrías decir en un sentido amplio y solo en un sentido muy amplio que te estás uniendo con una cosa, pero una cosa en términos de su conceptualización o su fuente, en otras palabras. Y la fuente de todo lo que está dentro de nuestro sistema es el foco 4 primario de conciencia. Entonces, en definitiva, todas las cosas pueden ser rastreadas a una acción en la energía de la fuente definitiva, la cual es el foco primario 4. Entonces podrías decir que el foco 4 primario es el área de la acción del pensamiento antes de que es creado. Pero nuevamente solo es una forma de decirlo, porque desde el punto de vista del foco 4 primario no hay antes. Todo simplemente es. <coughs> Admito libremente que yo no tengo todas las respuestas. No las obtendré hasta que pueda tener el panorama completo del foco 4 de consciencia. No estoy incluso seguro que es de hecho posible para un individuo enfocado físicamente el tener el panorama completo. El foco 2 y el foco 3 son sencillos en comparación, ya que son tan como la Tierra o como los humanos y las personas a menudo han inventado algo para el resto de nosotros. En la antigüedad ellos lo llamaban Dios, significando todo lo que ellos podían explicar. Pero la tecnología avanzada o avanza, nuestro entendimiento se ensancha. Y este tema no es diferente, hoy estamos intentando a ampliar nuestra comprensión y prepararnos para el día del nuevo paradigma. Entonces aquí lo estamos llamando foco 4 de consciencia, un área en la consciencia que nosotros podemos ahora entender o aprender a explicar con nosotros, por nosotros mismos, como un pequeño esfuerzo en la dirección correcta, por supuesto. Ahora, cualquier cosa que involucre el foco 4 de consciencia es completamente explotamente, y no lo digo a la ligera, es un área que no pude explorar tan completamente como lo hubiera querido. En mi desafío actual, podrían decir. Es mi desafío actual, actual, podrían decir. La gran dificultad con el foco 4 es que es un área de realidad completamente subjetiva, no hay noción del tiempo, por lo tanto tampoco hay noción del espacio. El foco 4 no ocupa espacio en absoluto y sin, y sin embargo cir eh, circunscribe las áreas por, su... por sus nombres. Y sin embargo circunscribe las áreas por sus nombres. Foco 1, 2, 3. Entonces nuestro universo físico completo, y además todos los otros universos, pero pongámoslo de lado por un momento, están contenidos por el foco 4. <coughs> Sin embargo, fuera del foco 4 no hay nada porque el foco 4 comprende todo lo que es dentro de nuestro sistema. El foco 4 no ocupa espacio a pesar de estar de, de eso abarca nuestro completo universo físico. Ok, entonces este o ese es el primer obstáculo. El problema es, para nosotros, si algo no ocupa lugar, entonces no puede posiblemente existir. La razón es que estamos tan vinculados a las cosas. Segundo obstáculo, para entender el foco 4 es necesario abordar un entendimiento del infinito. Este último aspecto es el más explotamentes de todos, porque la infinidad todo sucede, en la infinidad todo sucede, porque en la infinidad todo sucede un infinito número de veces, lo que significa que todo lo que pasó o está por pasar ya ha sucedido. Desde la perspectiva de nuestra forma limitada de tiempo lineal, podemos considerar que una vida comienza, finaliza y comienza nuevamente. Pero desde la perspectiva del foco 4, nada come ha comenzado y nada ha finalizado. Todo simplemente es. La completa noción de inicio y final es una construcción física. Las buenas noticias acerca de todo esto es, por supuesto, que no hay un verdadero final y no hay muerte. Hay solo una consciencia que siempre se expande. De hecho, entras dentro del foco 4 y experimentas por ti mismo. Todo comienza. Cuando de hecho entras dentro del foco 4 y experimentas por ti mismo, todo comienza a caer en su lugar. Todo empieza a ponerse en su lugar. Bueno, eso es lo que sostenidamente me ha estado sucediendo y no puedo ser la única persona en el mundo hoy que ha experimentado el foco 4 de conciencia. Me doy cuenta que este tipo de cosas es bastante raro óptima optimistamente esto comenzará a ser más común a medida que las personas comiencen a duplicar mi trabajo como el modelo de Frank como el modelo de Frank se correlaciona con el de Robert Monroe yo he construido o yo he contribuido yo he contribuido sobre el trabajo pionero de un explorador astral y autor altamente respetado, Robert A. Monroe. Mis propias experiencias se igualan con aquellas de Monroe en muchas áreas clave, pero como con cualquier investigador en curso, he encontrado que pronto tuve que modificar los hallazgos de Monroe a de Monroe para poder llevar un registro de mi propia investigación y experiencia personal. Entonces, ¿cómo mi modelo de corre se correlaciona con el de Monroe? Bueno, um, en muchas maneras ellos se sitúan muy bien juntos. <coughs> mi modelo puede ser mejor visto como una versión simplificada del de Monroe, pero con aspectos adicionales los cuales son debido debidos a descubrimientos realizados por mí durante el curso de mis exploraciones. Para quienes estén familiarizados con el tema de números de Monroe, aquí hay una comparación básica tan cercanamente como sea posible. El enfoque C1 de Monroe, mi foco igual a mi foco 1. El enfoque 3, 10, 12, 15 y 21 de Monroe igual a mi foco 2. El enfoque 23, 24, 25, 26 y 27 de Monroe igual a mi foco 3. Aquí es donde realiza o finaliza la comparación, ya que mi foco 4 no tiene su contraparte en el trabajo de Monroe. Más sobre el estado del enfoque 21 de Monroe. Este estado es conocido por muchos exploradores astrales como el estado de oscuridad 3D. Tú sabes cuando llegas a este estado a medida que el negro campo de visión enfrente tuyo se vuelve completamente 3D y te encuentras a ti mismo flotando libremente dentro de él en vez de simplemente observarlo en una forma 2D. <coughs> Como pueden ver, este reside en el final superior de mi foco 2 y bordea el foco 3. El estado de oscuridad 3D de E21 de Monroe es lo que se puede describir mejormente como el estado de puente. Este estado puede ser visto como el punto en el cual tu mente individual se reúne con el astral ampliado. Ejemplo el estado donde el continuum de consciencia individual, foco 2, se reúne con el área común de tu continuum de consciencia foco 3. Este es el punto de salto para todas las aventuras del foco 3, o el correcto astral como algunas personas lo llaman. He decidido pasar a usar la etiqueta foco Z como en cero, en inglés, para describir este estado ya que es único en la realidad ampliada y parece merecer una etiqueta de su propiedad. Durante el proceso de desfase, las personas pasarán a través de este estado en su camino hacia el F3. Pero muchas personas no son conscientes de esto, y entienden a pesar como un flash a pasar como un flash a través de este rápidamente. Esto es una lástima, ya que el estado FZ F0, el foco 0, es bastante impresionante por derecho propio. Tú simplemente te relajas y flotas pacíficamente a través de la negra nulidad, simplemente tranquilizándote. Otra cosa que puedes hacer es invocar cualquier pieza de música que te importe pensar y la escucharás por todo alrededor, por todo alrededor de ti, con un sonido gloriosamente envolvente. Tú también puedes formar ventanas astrales en este estado, las cuales mostrarán cualquier escena en particular que, pi que, que pienses, en una gloriosa alta definición. Tú puedes usar esto como un punto de partida hacia el F3. Si quieres, todo lo que necesitas hacer es poner la voluntad de meter en la escena y allí lo tienes. Hay mucho más para descubrir acerca del estado FZ y las futuras investigaciones están garantizadas. Bueno, amigos. Han pasado básicamente una hora y dos minutos y lo vamos a dejar aquí. Es interesante el estudio de la realidad ampliada de Frank Keppel porque nos lleva paso a paso a través de la teórica y luego paso a paso a través de la práctica. Así que se vuelve un manual en el que paso a paso nos lleva de la mano a través de todos estos focos y podemos a partir de ahí Desarrollar de Desarrollarlo por nosotros mismos eh, Así que Bueno, está interesante Un abrazo amigos